Dios, mi chaparrita, no llores por tu pancho, porque se va del rancho y pronto volverá. <ríe> mi nombre es Antonio Cruz Nava, nacido en el rancho Buenavista, México. Allí nací y allí me crié, y hasta que me volé y me vine para acá para estar solita. Me, me fui para San Francisco y allá estuve estoy como como, unos, eh, como seis meses pues allí sufre uno mucho tocante a la, a la idioma por no saber uno conversar, no sabe uno pedir en comida o en veces en la, iba uno a las tiendas americanas y pues puro inglés y el español no, no, no, no, lo, no lo hablaban y, pues, batallaba uno mucho para comprar algo así. Y luego entonces llegué a una cafetería y pues no había ni dónde ir a pedir comida. Y entré a esa cafetería y el único que me aprendí más era café y donas. Y llegaba yo allí la señorita que atendía pues Ella me preguntaba qué quería, y pues yo lo que sabía nomás le decía: hay I, I a café en Donas. Y eso se lo almorzando mucho tiempo, muchos días. Serían por unos uh, 15 o 22 días, me iba al trabajo. ¿verdad? Y luego entonces, uh, un día llegué en la mañana temprano, y entró un señor americano, y, y luego pidió, y pidió un Hemenex este, entonces yo traía un, una libretita y a mi modo a, a, la apunté, ¿no? Apunté GMX. Y entonces a, eso ya otro día cuando fui, entonces en la mañana, entonces le pregunté a la señorita, le dije, eh, -M -M -X. Y dijo, no more pofitonas, no, eh, GMX. Entonces luego entonces, me llevó me llevó el, el, el, el plato con jamón, papitas de un pan y bueno y, y entonces llevé mi café y pues fui una almorzada ya muy a gusto y ya después en la mañana cuando me levantaba iba a, a, a irme al trabajo iba ya a esa cafetería y entonces ya era lo único que, que pedía ya nomás Gémenes <risa> Goodbye, my little Chori. don't cry for your friend, he go to the ranch for his own comeback.